Bueno, bienvenidos, vamos a hacer una pequeña demostración de una función muy útil que es la sumar si conjunto. Aquí tenemos un libro diario que ha sido desarrollado por mí. No soy un experto en contabilidad, pero este, he hecho lo posible. Este, aquí vemos algunas pequeñas funciones ¿no? para sacar eh, banco eh, la función redondear para que me quede a dos decimales no me varíe ¿no? las sumas. Hay que usarla, recomiendo usarla. Una no diferencia, etcétera, etcétera. Ustedes pueden escribir los valores, no es necesario que hagan una función para hacerlo. Y si sí tiene que haber una columna de totales donde se sume, donde se sume todo. ¿no? Ahora, esta va a ser nuestra fuente de datos más adelante en otra hoja vamos a tener nuestra hoja de 8 columnas y obviamente aquí hay funciones también de suma para sumar las columnas y funciones de restas también ustedes pueden ver cómo se hace la resta no, todo para que cuadre, eso ya está cuadradito, está todo listo todo está preparado solo aquí vamos a hacer nuestra función vamos a repetirla porque ya la tengo listo esta es una segunda versión de un tutorial que ya hice ok esta es la función aquí hecha, pueden verla, pueden copiarla vamos a hacerla conmigo, voy a borrar voy a poner el igual sumar punto, sí, punto conjunto paréntesis me pregunta por el rango de suma el rango de suma está en, en otra hoja, la hoja PRAC36 diario. Hago clic. El rango de suma va a ser obviamente la columna DB, que es la que voy a sumar. Está ahí. Y presiono Enter. Voy a hacer un pequeño error porque claro, la función no está completa. No, está bien. Sigo escribiendo punto y coma me pregunta el rango de criterios estoy haciendo la columna DEBE porque obviamente en, en esta columna suma estoy en la columna DEBE, entonces debo buscar todos los valores de DEBE para caja ahora me he hecho ya primeramente una selección de la columna DEBE y ahora estoy por hacer el rango de criterios regreso a la, a la hoja práctica 36-diario, puede ser cualquier nombre el rango de criterios va a ser la columna cuenta. Claro, porque ahí están las cuentas que yo quiero sumar. En este caso voy a sumar caja. Que por cierto hay solo una caja. Voy a enter. me el mismo error, pero ya regreso. al final, punto y coma. Ahora me pide el criterio. El criterio va a ser caja. Entonces Caja y Listo Con eso ya tengo Ya, ahí me sale el resultado 145.400 Ahora Este mismo resultado me serviría para la columna verde. Lo único que tendría que hacer Es modificar aquí Y poder inmovilizar esta celda Lo clic y pongo F4 mismo pasa acá eh, o sea, me movilizo para poder arrastrar, ¿no? arrastrar claro que yo tengo que cambiar para la siguiente columna, si yo arrastro así tal como está me va a salir la misma cantidad ¿por qué? porque la fórmula está hecha con caja y yo aquí tengo que poner banco Ahí está. ok, solo hay que modificar este parámetro en este caso y acá lo mismo hago hacia la derecha para rellenar automáticamente voy a usar la misma cantidad ¿por porque, porque eh, la columna suma de criterio que es esta de aquí, está haciendo referencia a la columna a ver en la fuente de datos. Yo tengo que poner aquí D y acá también D para que me haga referencia a la columna A ver. Ok, me sale 0. Entonces, si en algún momento yo viniera aquí y digo, bueno, acá en vez de que sea, no se pagó por con cheque, o se pega un efectivo, pongo caja. Aquí no cambia mucho, digamos, ¿no? pero en nuestra fórmula sí varía. Ahí está. Vamos a dejar hacer para que quede como estaba. Ahí está. Entonces es muy útil para poder hacer las tareas de contabilidad. Bueno, gracias. Eso ha sido todo.